Carlos Noé era un estudiante de la Facultad de Filosofía, asesinado el día 26 de octubre. Era un estudiante que luchaba contra la desigualdad social. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos... Los sacados serán vengados, vestidos de verde olivo, políticamente vivos. No muertos, los muertos, no muertos, camaradas. Su muerte, su muerte. en vez de para apoyarlos y evitar que maten a los compañeros. Le digo a Ebrard, de frente, causaste que mataran a mi hijo y nadie me lo va a devolver, pero te invito a que salgas y me des la cara y que entiendas lo que hiciste con mi vida y con la de mi familia. Y te lo juro que voy a dar con esos asesinos. Y si las autoridades no me quieren ayudar, voy a venirme a encuelar aquí ante los cabrones que no quieran ayudar. Y les quiero dar gracias a todos sus compañeros estudiantes, a la gente de Copala, al pueblo que se quiera unir a nosotros para que evitemos más muertes. si los mataran. Piensen en eso, los que tengan... Todo